Hola amiguetas del canal Hoy vamos a probar este juego The Men in the Park Vamos a ver si nos da algún sustito Pues venga, vamos adelante Bueno, nos encontramos En un parque y yo no oigo ruido. tu Vale, no puedo encontrar a mi nieto Timmy. Lo he visto jugando por ahí. Tiene que tener hambre. ¿Lo puedes encontrar? Pues yo qué sé. Uh, ahí se ha visto algo. Vamos a ver. pues si a un niño debería de estar jugando por aquí, vamos a ver es eh, para entrar en el deslizador Timmy, está ahí ¡Ah! ¡Oh! puta que lo parió joder yo por favor, pero esto no se oye nada y de pronto te pega el susto este, joder, punto a favor y encima uh, las pulsaciones como han subido ahora os digo las que tengo está hoy en 75 se verá al revés pero esto está pidiendo madre de Dios bueno, dice que tiene tres finales de eh, Timmy eh, tiene no sé qué yo que sé, que se lo han cepillado Y su cuerpo, ah no, en nuestro cuerpo No lo han encontrado No, pues no No me han subido las pulsaciones mucho Pero susto, joder Bueno, vamos a ver Es ¿eh? tu play. Vamos a ver Vamos a ver si Vamos para otro sitio no, Las pulsaciones Están ahí, ok, sigo vivo Joder Vamos a ver, aquí. Pues. no me puedo ir sin ayudar al hombre mayor bueno, vamos a buscar por otro sitio joder con el sustito aquí puedo pasar, no a ver las papeleras eh, a vale. ver, un chocolate ya me he encontrado, a ver el chocolate a lo mejor le gusta a Timmy que no hace nada. joder bueno, gracias dile a mi abuelo que pronto estaré ahí vamos a ver si nos podemos tirar por aquí ¿sí? y dónde está el abuelo Allá. joder qué rebotación pues el juego está entretenido Es eh, total Gracias por darle un snack a Timmy Uff Otra vez Tengo que buscar Comida o algo o lo que sea Vamos a ver si vemos otra vez aquí Ya de una basura le hemos dado la comida Por Dios Aquí no hay nada, buen samaritano, muy raro. joder, otra vez nos ha cargado pues vamos a ver si vemos el tercer final oh. encontrar, estaba jugado lo pueden encontrar bueno, vamos a ver Dios, el susto es que aparece una cara y ya está, Timmy está aquí el mismo susto de antes joder pues bueno el juego pues lo puedo resumir como que es un juego que te pega un repente, una rebotación como que si te hubiera llegado una carta con un embargo pero a lo bestia encima con sonido, así que lo vamos a valorar el juego hoy me he ido, no he visto lo que ha pasado voy a ver en la la repetición si puedo parar la imagen Y la muestro Así que bueno, me toca valorar el juego El juego no está mal Tenía puntos a favor puntos en contra Pues que es difícil localizar las cosas O sea, es muy complicado atinar Pero está bien Yo le pondría Joder, por lo susto Un 7 también Entonces me ha gustado Sin embargo, yo ya no juego más Porque son tres finales lo sabe y están hechos y ya está. Espero que le haya gustado el vídeo. Si le ha gustado, denle like, por favor. Y se puede suscribir al canal. Y nada, nos vemos. Chao y hasta la próxima. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like.